Buenas noches mis zánganos, espero que su semana haya estado no tan apaleada y para que su sábado termine Tuani tienen que quedarse a ver este programa en donde vamos a hablar de lo que dijo el dictador Danny Boy en su discurso durante el homenaje a Sandino porque ustedes ya saben que exponer al bachi es mi pasión, yo soy Nidia Monterrey y esto es que zanganada la cantidad para nuestra linda Nicaragua empezó desde Venga, dos hermanitos mayores ¿eh? que viven ya en otro plano de vida. Y el tercero fue yo. El tercero. Ni modo, sigamos. Un día del avión que va lleno de traidores rumbo para Nueva York ya quisieran ellos haberse ido en ese avión y no estar ahí de pie aguantando ganas de orinar escuchando las mismas historias de siempre del bachi pero bueno la verdad es que me solidarizo porque ellos también son víctimas del sandinismo te meten un montón de basura para empezar, las sanganadas el dictador en sus discursos románticos de pobreza dice que ¿Cuántos pueden entrar a una escuela privada? ¿Cuántos pueden pagar? una universidad privada. Nosotros te facilitamos la respuesta, Bachi, porque parece que a vos no te da el nancite. Entonces, las personas que pueden pagar escuelas y universidades públicas son ustedes. Ustedes que tienen a más de 20 nietos estudiando en el Alemán Nicaragüense, que les voy a dejar aquí la tabla para que chequen los precios de las mensualidades. Casi 400 dólares por cipote, por cipote. Ahora, son más de, más de 20. Pónganse ustedes ahí, tal vez se entretienen sacando las multiplicaciones. Pero es un caché de reales. Entonces, y obviamente, eso es de los recursos del pueblo. Pero ahí está el Dani que se da tanto golpe de socialismo hablando de que el reajuste salarial pues a una doméstica que llega a tan solo 200 dólares al mes ni que sume tres salarios podría darle a un hijo la educación a ese nivel tan elitista. 200 dólares al mes gana una doméstica. Aún con el reajuste salarial, imagínense. Y el bachi paga por nieto casi 400 dólares mensual. Ahora por 20. Socialista de corazón, mi gobierno solidario. En su discurso también nos dejó muy clarito lo mucho que logró aprender de Somoza. Chequen ustedes. Que ¿Ese que Pero como Somoza tenía una gran vigilancia. Cuando descubrieron. Las cartas y la encontraron las palabras en clave. Como el novio está en contra, no lo podía mandar a echar preso. Mando echar preso a mi madre. No entendía el por qué estaba pasando cuando la iban a capturar. No hay explicación alguna. Siguiendo sus pasitos. Ahora cuéntenos ustedes qué otros pasos han identificado que ha dado Daniel, igual que Somoza, y nos lo dejan en los comentarios. Y entre tantas sanganadas, por supuesto que también alardió del de espectacular sistema de salud que tenemos en Nicaragua. No había un servicio de salud como el que tenemos ahora. Ni cómo refutárselo. Luego de esto, siguió tirándole el hate, el odio, a los del Vaticano. No, por el ejemplo que puedan dar los curas los obispos y los cardenales y los papas que son una mafia Claro, polos iguales se repelen y Ortega también predica solo lo que le conviene Y hablando de sinvergüenzas, la Chayo no se queda atrás y esto fue lo que dijo en sus minutos de protagonismo que se asigna cada vez que termina un evento Ser como somos, sencillo ser como somos, humilde ser como somos, grande de alma Dijo la que vive en una casa piñateada que no les costó ni un solo centavo ni menos una sola gota de sudor de su frente. Y ya para cerrar con brocha de oro. El mejor homenaje que le podemos hacer al general. es decirle, general, Augusto Calderón Sandino, te estamos cumpliendo. Y yo con esto me despido a rezarle tres plegarias a Sandino que debe estar muy contento en el más allá con tremendo homenaje que le han hecho. ¡Hasta la próxima!